Muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, bienvenidos y bienvenidas a estos diálogos excepcionales de cristianismo y justicia. Hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Gustavo Duc. Buenas tardes, Gustavo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues eh, bienvenidos eh, todos los que os conectáis desde la península, también desde Latinoamérica, en estos diálogos que pretenden ayudarnos a comprender estos tiempos que estamos viviendo. Eh, Gustavo nació en Barcelona, Um, pero está, él mismo dice que está en transición hacia, hacia el campo, hacia Bilmundo de Segarra, y es autor de varios libros, coordinador de la revista soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, y los tres libros que quisiera destacar son Lo que hay que tragar, del 2010, eh, Cosechas de mucha gente pequeña, y el último libro, eh, no sé si lo tienes aquí, huertos de Libertad, Gustavo, creo que lo tenías por aquí. sí. Nos vas a compartir sí, sí, es... quizás algún fragmento, Huertos de Libertad, sí, es... muy bien. Sí, es, es un placer pequeño... contar... Dime, dime, sí, adelante. No, que, que es tan pequeño que tiene dos virtudes. Se puede leer en un parpadeo y está hecho de papel hierba, de manera que cuando acabas el libro, si no te gusta, lo echas al compost y se vuelve, a, y se vuelve materia orgánica. Fijaros qué interesante. Ya Gustavo está apuntando que no solo es un especialista en soberanía alimentaria, en la agroindustria, sino que eh, tiene una vena poética importante. Eh, ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué esta pandemia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrías ayudarnos a comprender lo que estamos viviendo como humanidad, como mundo? Eh, es el resultado lógico de desobedecer a la naturaleza, de desobedecer las leyes básicas de la, de la naturaleza. Es el, lógico, es, el, es el resultado esperado después de años y años de un modelo de agricultura que ha pasado a denominarse y a convertirse, y casi parece un oxímoron, agricultura industrial. Hemos pasado de vivir con la naturaleza a querer vivir de la naturaleza, a querer explotar la naturaleza. De hecho, en las escuelas de agricultura no hablan de, de fincas, no hablan de granjas, hablan de explotaciones. Es una agricultura que se parece más a la minería porque lo que hace es extraer extraer recursos sin, sin relacionarse con algo tan, tan sagrado que es la tierra. Y en concreto, hace ya décadas que se está advirtiendo de cómo la expansión de los monocultivos y de las macrogranjas son dos posibilidades de riesgo muy grave de, de romper esa relación con la, con la naturaleza, provocando el contacto, eh, un mal contacto entre lo, entre lo salvaje y lo humano. Quiero compartir un momento con vosotros, si lo consigo, la, la, la pantalla para que visibilicemos a qué me refiero cuando decimos que estamos atacando a la naturaleza con monocultivos. Mirad, Pau, ayúdame a decirme si lo estoy consiguiendo y si Adelante, no veis. sí. Mirad, estamos... He puesto el punto en lo que podría ser casi como el centro geográfico de África, en la República Democrática del Congo. Y ahora, sin movernos de nuestra silla y de nuestro... y de nuestro lugar de, de vida, nos uh -huh. acercamos a un pueblo que se llama Lokutu, en la República Democrática del Congo, donde mis compañeros de Grain, eh, con mis compañeros de Grain... ¿Qué realizamos es Grain, una perdona? Gustavo, Para los que no saben... A propósito, este es el, el Gran Río Congo. Grain, una pequeña, sí, una pequeña organización internacional de investigación. Es una de las organizaciones históricas que acompaña las luchas de la vía campesina, que forma parte de nuestra revista Soberanía Alimentaria y que ha estado siempre detrás de la denuncia de temas como los transgénicos o como el acaparamiento de tierras, que tiene que ver con lo que os estamos enseñando. Mirar una población, el río, y si notáis aquí a la margen izquierda de la población, ya empezamos a ver una sombra de un único color y en la medida que me acerco, junto a las pequeñas aldeas, en la medida que me acerco, vais a ver que la naturaleza y su caos, su, su caos estable, ha sido convertida en un ejército, en un monocultivo, en una única plantación con una única especie que seguramente muchas y muchos de vosotros, ahora que estamos lo más cerca posible, que permite el el satélite reconocéis por la forma desde arriba de palmera. Bueno, estos son extensiones y extensiones pensar que estamos muy altos de plantaciones fijaros eh, de plantaciones de palma africana ¿qué es ese modelo de agricultura? Gustavo, no te oímos Ahora sí que te que me he ido, No, perfecto. Bueno, ¿Habías compartido la pantalla? Creo que es dific... Sí, creo que me cuesta con mi conexión tener las dos cosas conectadas, pero creo que lo habéis visto, ¿no, Pau? Sí, sí, sí, se veía muy bien. Bueno, pues lo que hemos visto es cómo hemos sustituido eh, bosques, cómo hemos sustituido selvas por un único cultivo, por, un, por una plantación que se parece que es todo lo contrario a un bosque, que es todo lo contrario a una selva, que solo se puede asemejar a un desierto o, o, a, un, o a un ejército de soldados, todos uniformados, pero allí no hay nada de biodiversidad, allí no hay vida, allí hay una única, un único cultivo, además seguramente con muchos tra tratamientos de venenos, de fitosanitarios, que acaban con la poca vida que el propio monocultivo eh, ofrece. ¿Qué significa eso? Significa que hemos desplazado, hemos fragmentado la selva y las poblaciones salvajes de animales, como los famosos murciélagos, acaban viviendo en pequeños reductos, en pequeñas, dicen los científicos, islas de, de biodiversidad. Y en esas islas, eh, esos animales están confinados, como nosotros estamos ahora. Nos hemos distanciado tanto de la naturaleza que estos animales se ven obligados a, beber, a vivir confinados, como en una granja. Y de la misma manera que en una granja de cerdos, como conocemos con el episodio de la gripe A, eh, es muy fácil que se generen mutaciones, que se creen eh, mutaciones entre los virus, en esas poblaciones de, de concentración de animales salvajes se provocan fácilmente esas mutaciones y el salto a una especie vector o a la especie humana, uh -huh. dado la proximidad que hemos eh, eh, provocado con estos grandes monocultivos, es más que posible. ¿no? Y de hecho, en el episodio del ébola se sabe con total seguridad que el ébola es un contagio directo de murciélago a personas en una zona que si ahora entráramos con el Google Maps veríamos de nuevo monocultivos y en el caso del coronavirus eh, todas la, las evidencias científicas apuntan a que, el, a que el virus llega y tiene el mismo ADN que virus propios de los murciélagos y la única discusión es si ha habido un vector o no entre entre ese paso a, a, del, a, al, al ser humano, pero como no soy especialista y sin querer entrar en ese nivel de detalle, para mí lo relevante y respondiendo a tu pregunta que me estoy alargando demasiado, Pau, es ¿Qué? que hemos desobedecido y hemos desobedecido de una manera muy agresiva y con unas dimensiones colosales, es decir, la fotografía que hemos visto, la podríamos replicar en Indonesia y veríamos exactamente lo mismo. Los compañeros, las compañeras, las amigas de América Latina nos explicarían muy bien que esas mismas fotografías las podemos encontrar con los monocultivos de soja y desde luego con los, los monocultivos históricos que ya, ya retrató Galeano en su capítulo del, del, del Rey Azúcar en las venas abiertas de América Latina. ¿no? es una invasión de la civilización entrando en el mundo, de, en el mundo salvaje y esa, es, y esa es una de las repercusiones. Pero no podemos olvidar también lo que representa a nivel de cambio climático, de contaminación de acuíferos, de contaminación y pérdida de fertilidad de la tierra y desde luego esos monocultivos que hemos visto en la imagen son los responsables de la gran pandemia mundial que se llama hambre porque hay mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso a los alimentos y buena parte son estas personas que en Locutu o en otras eh, localidades tenían acceso, eran propietarios de la tierra, de los bosques, podían recolectar, podían mantener sus huertos, sus cosechas y hoy están desplazados por la llegada, por la invasión de esas plantaciones eh, que pertenecen a cuatro o cinco grandes fondos de inversión y multinacionales. Gustavo, en una entrevista reciente eh, comentabas, eh, se, te aquí, se te ve aquí muy contento, muy feliz en un, en un huerto, eh, parece como si indicaras que para salir de este despropósito en el que nos hemos colocado nosotros mismos como humanidad, hay que volver al campo, hay que retornar a lo rural. Eh, ¿Cómo de posible es eso? ¿Cómo de escalable es eso? ¿Cómo lo haces tú en concreto? ¿Cómo deshacemos este, este embrollo en el que nos hemos metido como humanidad? En estos tiempos que estamos reflexionando a fondo, tenemos más tiempo para pensar. ¿Cómo, cómo sugieres tú que salimos de esto? Creo que es, en mi capacidad de imaginar futuros es la única fórmula que yo veo viable. Seguro que, que hay otras, pero la necesidad de de volver a, al, al mundo rural, la defiendo eh, por tres razones. La, la primera, porque es imposible que todas las personas vivamos en ciudades donde solo somos consumidores. No me refiero a, a consumidores en exceso y que, y que gastamos más de lo normal, sino que no producimos. Eh, podemos producir pensamiento, podemos eh, producir reuniones, pero no producimos nada que, nos, nada que sea importante para sostener a la vida. Cuando una fábrica produce coches es mentira, no produce coches, transforma materiales y le da forma de coches. Los mm. únicos verdaderos productores de algo son campesinos y campesinas que enterrando en el suelo, en la tierra, una semilla, esa semilla de forma mágica acaba produciendo una mata con muchos tomates y cada tomate mantiene dentro nuevas semillas que volverán a producir alimentos. Ese, ese modelo solo será sostenible en la medida en que salgamos de las ciudades consumidoras que agotan recursos y que generan desechos. En segundo lugar, la, la ruralidad nos lleva a la necesidad de volver a vivir en comunidad y reconocernos como especies y seres humanos interdependientes. Yo, te explicabas muy bien que estoy en tránsito, vivo a mitad de bar en Barcelona con las ganas de volver al pueblo. En el pueblo estoy obligado a vivir en comunidad. Comunidad significa vivir con los afines y con los no afines. Uh -huh. Y a Porque pelearte es... con ellos incluso, ¿no? A que haya conflicto. Exactamente. Exactamente, pero es que la pelea, el conflicto, es parte de la comunidad. Y la cuestión es cómo resolverlos. En Barcelona, con mi comunidad de vecinos, aunque se llame comunidad de vecinos, es falso, no tengo relación, no me peleo, pero es que tampoco tengo amistades, es que no tengo convivencia. Traslademos eso a cómo nos hemos organizado en las ciudades, cómo nos hemos organizado eh, económicamente. Nos hemos organizado creyéndonos eh, de arriba a abajo, creyéndonos eh, que nuestra fuerza, que nuestra independencia que nuestra capacidad de generar mmm, riqueza monetaria es la manera de resolver la, de resolver la vida. Y, y desde luego volver a lo rural, porque en lo rural entendemos que vivimos y debemos vivir a partir de los recursos que tenemos eh, alrededor. Nos lo dicen muy bien los ecólogos, lo dicen muy bien una fotografía desde la luna de la Tierra. La Tierra es finita pero en las ciudades no vemos el horizonte. En las ciudades no, abrimos el grifo y nos llega el agua. En las ciudades uh -huh. encendemos la calefacción y tenemos calor. Yo en el pueblo descubro que cuando hablamos de recursos finitos significa que yo tengo una pila de leña y que cuando caliento la casa veo como la pila de leña se va agotando uh -huh. y entiendo que los recursos se agotan. Necesito entender esto, no solo que me lo expliquen. Necesito interiorizarlo. En el huerto entiendo perfectamente que si yo no le devuelvo materia orgánica, ese suelo se agotará. Por eso, y perdona Pau, que me alargue, cuando yo explico que necesitamos volver a la ruralidad, no me refiero tanto y también a volver físicamente a ocupar, a hacer más pequeñas las ciudades y a volver a vivir en pequeñas comunidades en el mundo rural ahora eh, muy despoblado, no solo me refiero a eso, que también y que hay que eh, llevar a políticas de repoblación del mundo rural sino que me refiero a volver a la ruralidad en nuestras cabezas porque el peor de los monocultivos es el monocultivo que se nos ha inculcado en el interior de nuestros cerebros, que nos está diciendo que se puede vivir en las ciudades que las ciudades es la modernidad que podemos gastar sin, sin, sin, más a, sin mirar más allá, donde no tenemos eh, esa relación de entender que cuando compramos galletas o sopas eh, o alimentos procesados estamos deforestando la República Democrática del Congo, estamos apartando la vida salvaje, estamos generando conflictos como la pandemia. Por eso para mí el concepto de ruralidad mm, eh, es asumible por cualquiera de nosotros, más allá de, de si acabamos viviendo en espacios rurales. Hablabas antes de la magia ¿no? de un campesino sembrando una semilla y que ocurre que la vida rebrota. ¿no? En las grandes corporaciones como Monsanto y otras han llegado a inventar aquellas semillas que, no, o sea, que son estériles, que solo te dan una cosecha y no puedes volver a replantar aquellas semillas que, uh -huh. que surgen de, uh -huh. del fruto. ¿no? En, y hablando de magia, ¿Podríamos decir que hay que volver a reencantar la naturaleza, hay que volver a tener una relación un tanto mítica o incluso mística con la naturaleza y con todo lo que tiene que ver con eh, realidades que nos superan que, que va más allá de lo material? Eh, desde luego sí, para mí es una fase donde me reconozco, estoy también en transición, donde me estoy repensando, eh, soy veterinario, he estado formado y conformado en una sociedad donde la ciencia está por encima de todo, donde todo debe tener respuestas técnicas, y cuando pones las manos en el huerto eh, te reconoces como una, como una especie animal donde dependes de las abejas, donde dependes de las lombrices, donde dependes de que llueva, donde dependes del sol, y además trabajas creyendo en la tierra, creyendo en la tierra con minúsculas, porque cuando un campesino, cuando enterramos una semilla y la ocultamos bajo la tierra, ¿qué es eso? Sino un acto de fe absoluta en la naturaleza, en la magia, de que a partir de ahí vamos a tener una cosecha. Es exactamente un acto de, un acto de, de, de humildad. ¿Eh? Humildad viene de humus, humildad viene de tierra. Es depender, depender de la tierra. Y no situar al ser humano como un ser humano todopoderoso ¿no? y de reconocernos como una parte más de la de la, de la naturaleza. El, el, el huerto te, te baja. Creo que, creo que vivimos en, en, en una nube, creo que estamos cayendo y decimos que estamos volando. No, no, señores, volvamos a, a bajar y pongamos los pies en la tierra. Me sorprende, la verdad, Gustavo, eh, hablando con un veterinario y que utilices palabras como fe, como humildad, <ríe> como, como bajar de la nube, ¿no? Eh, interesante, sí. Interesante. La, el, el, la espíritu te decía que es un, es un, es un lugar donde estoy eh, como incorporándome, ¿no? Pero el, el mundo rural, el campesinado, las propias religiones... Eh, han puesto siempre una relación muy con la pachamama ¿no? con la, antes de sembrar vamos a pedirle respeto a, vamos a preguntarle a la tierra si lo puedo sembrar en Guatemala una señora me decía yo cada vez que siembro planto tres semillas una esperando que la, coseche, la cosecha sea para mi familia otra para los animales del subsuelo y la tercera para los animales eh, que vuelan es, es, no es mística esta, lo que nos traspasa esa campesina. Creo que, que en la urbanización de nuestras mentalidades, que es ese, ese monocultivo que me preocupa, el desprestigio que hemos hecho contra lo rural y contra lo campesino ha atacado también eh, el, el, el, el, el cintuarnos en estos espacios de, de creencias con, con la Tierra. ¿no? Y no creo que nos haya hecho mucho, mucho bien. Estamos aquí conversando, dialogando con Gustavo Duque. Os invitamos a todos aquellos que queráis, que estéis en directo, a participar también a través del chat que tenéis aquí a, a un lado, que para también que sea más interactivo. Eh, Gustavo, si me permites ahora una o dos preguntas, quizá un, un poco más... Eh, en clave, bueno, haciendo un poco más de abogado del diablo, eh, no, no hay una cierta idealización de lo rural, es decir, vivir en el campo es muy duro. Vivir del propio trabajo, incluso físico, que supone eh, el ciclo de las estaciones, las esperas largas en invierno, eh, a veces se nos acusa o se puede acusar de que, bueno, estos son unos pocos hippies eh, occidentales que han decidido vivir así, pero no es, eh, no es posible que nos organicemos como sociedades, como naciones, como mundo, eh, volviendo al campo. Eh... Es un, eh, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Pau, pero yo quiero poner algunas eh, preguntas más o, o otros enfoques a, a, tu, a tu afirmación. En primer lugar, ¿cuánto de lo que nos creemos que tiene de dureza el mundo rural es cierto o es...? Eh, estereotipos que hemos querido o que nos han creado precisamente para desprestigiar lo rural eh, siempre hablo de mi maestro que es un pastor de cabras, de ovejas que se llama Jeromaguado, Aguado, que vive en Amayuelas y él lo explica mucho mejor que yo dice desprestigian a lo rural desprestigian a lo campesino desprestigian a los pequeños pueblos porque somos y estamos al margen del capitalismo somos una, una pandilla de anarquistas, dice Jeromo, en el sentido eh, de gente que sabía mantener esa vida en comunidad, que sabía tener dependencias interdependencias entre ellos, eh, que tenían un horno de pan en el pueblo encendido permanentemente, cuidado de forma rotatoria por todas las familias para cocer el pan eh, colectivamente. Tenían los mecanismos de ayuda mutua, tenían las tierras en común, estaban al margen del capitalismo. Han sido siempre anticapitalistas. Por eso eh, hay una clara intencionalidad en deconstruir lo rural para dar paso al consumo, a la dependencia, a la globalización. Y realmente vivir en el campo es más duro que vivir en la ciudad. Vivir en el campo eh, sin, con tus propios horarios, con los horarios de, de, la, de la naturaleza, no tanto ya trabajando, sino convirtiendo tu vida en, una, en un modo de vida, sustituyendo el trabajo por el concepto de formas de vivir. ¿Es eso más duro que estar ocho horas eh, en una fábrica? ¿O teletrabajando doce horas como estoy yo cuando vivo en Barcelona? ¿Qué es más o menos duro creo que es muy relativo cómo se nos agradece cómo nos recompensa esa conexión con la naturaleza los niños de hoy en día sufren de un déficit que se llama el déficit de la naturaleza han perdido esas esas conexiones eh, y, y, y esa pregunta suele ir enlazada como tú bien muy decías pau y perdón quiero hacer una aclaración Claro que idealizo el mundo rural y lo idealizo conscientemente y lo idealizo desde una postura de defensa clara, pero también sabiendo que, todo lo, que siempre tenemos los mensajes contrarios y que hay que compensar la balanza. Y no quiero poner, eh, eh, eh, favorecer el mito del salvaje, el mito de lo rural, y es cierto que hay momentos duros y es cierto que hay soledad y es cierto que todo eso ocurre también porque al mundo rural se le ha dado menos apoyo y menos servicios. ¿Es duro vivir en un sitio donde tienes que desplazarte para ir al médico? Es muy duro. ¿Pero por qué tienes que desplazarte? Porque han cerrado los consultorios. ¿Es duro tener que vivir en un sitio donde tienes que coger el coche para llevar a los niños a la escuela? Es duro. ¿Pero por qué han cerrado las escuelas? Es decir, ¿es duro vivir de la agricultura 12 horas trabajando? Sí, es duro, ¿pero por qué? Porque las agroindustrias están destrozando el pequeño campesinado, porque las subvenciones ayudan a los grandes campesinos, porque va todo en contra de ese mundo campesino. Por eso, eh, eh, mi esfuerzo es contraponer eh, una falsa dureza, una falsa dureza con una dureza falsificada también por el, por el modelo eh, de sociedad que tenemos. Eh, Gustavo, cuéntanos, ¿qué tienes plantado en tu huerto ahora mismo? Wow, Pues mira, eh, con, con un vecino tenemos una parcela que compartimos, que es una parcela un poquito más grande, donde él tiene el privilegio de tener mucha agua. Y ahí hemos puesto las patatas... Y los garbanzos, digamos los cultivos que van a ocupar o que necesitan un poquito más de extensión. Hemos puesto ahora para el huerto de verano los melones, las sandías, las calabazas, los calabacines, que, que, que, que son como, como que les, les gusta caminar y, y, y ocupan mucho terreno. Y estoy cosechando el huerto de invierno, estoy cosechando los guisantes, estoy cosechando los tirabeques, que en muchos lugares de España se llaman los bisaltos, en Francia se llaman los menjatús, porque es un guisante que se come todo, incluso la, la vaina. Estoy cosechando las habas, que es por donde empecé a recuperar eh, el huerto de mi bisabuelo. La haba es una leguminosa que, que tiene una fuerza eh, absoluta e increíble, puede crecer en cualquier terreno y no solo es muy agradecida, consume muy poca agua, sino además aporta nitrógeno, bolitas de nitrógeno que tú encuentras en sus raíces y les devuelve nitrógeno a la, a la Tierra y favorece que a continuación de las habas puedas poner, por ejemplo, los, los tomates o, o, o otras cosechas. ¿no? Eh, estamos cosechando las, las lechugas, las últimas coles, los últimos brócolis, los romanescos y además en esta primavera donde el ser humano ha tomado distancia eh, de, alguna, de alguna manera eh, la exuberancia en los huertos es pletórica y tenemos alcachofas que se han hecho más altas que, que yo. El otro día, de hecho, bueno, de hecho esta mañana con, con la vecina comentábamos como los parques en Barcelona, que acostumbrábamos a tener unos parques en modelo eh, naturaleza domesticada, después de 60 días de confinamiento se han asalvajado. Y la generación más joven reaccionaba diciendo, ostras, qué bien. Que, que qué buena noticia recuperar una cierta se, selvático. Y en cambio, algunas personas mayores que pasaban por allí mismo decían, qué mal está, qué feo está este parque. no ¿Es un tema generacional? Es, sí, eso tiene que ver con, con la llegada de la agricultura industrial. La agricultura industrial, tú, en, mi huerto es un huerto de desorden, de caos, de muchas malas hierbas. Fíjate la expresión. Se, se introdujo una expresión que es las malas hierbas. Víctor Hugo decía: no hay malas hierbas, hay malos campesinos. Eh, son plantas adventicias que colaboran, eh, si tú las sabes mm, entender, colaboran en mantener esa biodiversidad. Si tienes adelfas, tienes mariquitas. Si tienes mariquitas, tienes el mejor depredador de los pulgones que te pueda arruinar tu, tu cosecha de habas, por ejemplo. Mm. Entonces, la agricultura industrial nos enseñó que lo. lo, lo, lo y la veterinaria industrial nos enseñó que lo productivo y fijaros la palabra y fijaros ya el, el elemento patriarcal del asunto, lo productivo pasaba por un único cultivo cargado de fitosanitarios y al final vemos las imágenes del cultivo de palma africana o las imágenes de nuestros propios monocultivos en, en Cataluña, en España, donde eh, Ponemos un cultivo, después pasa la maquinaria, se deja todo desierto, desnudo, barbechos, de, bar, barbechos desnudos, que es lo peor que se puede hacer para la Tierra. Eh, y entonces hay una mentalidad de que eso es lo, es lo limpio, es lo pulcro. Y cuando vemos ese desorden, eh, tenemos, tenemos esa contradicción. Pero la naturaleza es... es, es, es de, o sea, la armonía se consigue con el desorden, con, con esa entropía. ¿no? Pero bueno la, la civilización occidental eh, y, y, y la hipertecnología -tecno -hiper nos, uh -huh. ha, nos ha hecho ver las cosas de una forma muy, muy diferente. Incluso estéticamente ¿no? nos parece más ordenado un uh -huh. monocultivo y nos puede parecer más bonito. ¿no? Es, es, es una reacción muy lógica. ¿no? Pero sí, creo que y, nos obliga a hacer esa, esa reflexión que estáis consiguiendo con estos encuentros, Pau. Incluso en nuestras ciudades eh, hemos perdido las formas orgánicas, es decir, nuestras calles son cuadriculadas, nuestros edificios son eh, planos, aristas, ventanas rectangulares, cuando en la naturaleza las formas eh, son más bien curvilíneas. ¿no? Bueno, esa sería, sí. nos llevaría, diríamos, hacia otra... Como soy arquitecto, Ahí, pues mí me sale un poco... Eh, no tú sé tú si paciente. alguien todavía... Sí, de Gaudí, también, ¿no? Estás defendiendo a Gaudí. Bueno, eh, incluso la arquitectura orgánica contemporánea, que reivindica no solo los materiales locales y autóctonos, incluso las formas que no tienen aristas, porque son, eh, de alguna forma, eh, recha te rechazan, ¿no? En vez de, en vez de abrazarte. No sé si alguien que esté en el chat quisiera también lanzarnos alguna pregunta para poder incorporarla en estos últimos minutos que todavía tenemos con, con Gustavo. Pues, eh, no sé, si algún poema, alguna historia, alguna reflexión que quieras compartir. No, sí, te quería preguntar sobre, en algún momento hablas de la milpa centroamericana como un ejemplo paradigmático de cómo, cómo varios cultivos, no solo que existen, sino que, que ayudan a, a no, no tanto producir más, sino a, a generar una biodiversidad más rica. Y a, producir, y a producir más, porque se acaba produciendo más materia comestible, en un huerto de biodiversidad que en un monocultivo y eso lo saben todos los agrónomos aunque la primera que lo dijo fue Bandana Shiva, con estudios muy claros. La milpa, y me perdonarán los amigos latinoamericanos que saben mucho más que yo, es, y tú como arquitecto Pau, es de, una, de un ingenio milenario muy bonito de entender. Se planta en el mismo espacio, en el mismo terreno, se planta el, el, de, el maíz, el blat de moro, el maíz que va a ocupar el espacio vertical, va a ocupar la dimensión vertical del huerto. A, a la vez se plantan frijoles judías que van a utilizar el, el tallo del maíz para enroscarse. Necesita eh, esa, ese sustantivo, ¿no? ese sustento que se le ofrece eh, eh, la fuerza del maíz. Pero después tenemos en, en el plano horizontal... En el suelo tenemos las calabazas que, además de equilibrar los nutrientes de la tierra, acolcha la tierra, le favorece, la, la protege, es, es la manta, la, le man, mantiene, la, mantiene la humedad. Eh, dime tú ¿qué, qué puede haber aportado de beneficioso la agricultura industrial o los monocultivos que tengan mayor ingenio y mayor sabiduría que esa práctica co colectiva aprendida eh, de muchos años y constantemente mejorada. Porque el campesino la campesina es un ser en continua evolución, nunca puede repetir, siempre está obligado a eh, mantener eh, todos los, los sentidos, sobre todo el del tacto, todos los sentidos eh, eh, despiertos para entender qué está pasando, para reaccionar, nunca se va a repetir el mismo ciclo, y siempre estas expensas de la creatividad que, que, que, que viene de alguna manera en el ADN de, de estas personas. ¿verdad? De alguna forma Gustavo, yo creo que en nuestra conversación de hoy algo que está como en el fondo, parece parezco reconocer también una reivindicación de lo, de lo corporal, de la corporalidad. Cuando tú dices que estás en contacto con la tierra en minúsculas, es un reivindicarnos que también decías en algún otro momento que no somos seres omnipotentes y limitados, sino que somos limitados, que el entorno en el que vivimos también tiene sus límites y que nosotros somos seres finitos y frágiles. ¿no? La pandemia y el confinamiento nos han puesto eh, delante de los ojos y delante de la experiencia la fragilidad como humanidad y parece como mucho más necesario ¿no? este retorno a, a lo rural. Me sorprendía mucho que también recogías en esta entrevista reciente que en Cataluña solo un 1% de la población es campesina, en España un 3%. Para la gente que vive en las ciudades, ¿recomiendas hacer un huerto o por dónde empezamos? Sí, enseguida. Con... Ahora es el momento de, en cualquier recipiente, de empezar con los tomates. Si el recipiente es de poca profundidad, Busque, buscar una mata de tomates cherries eh, y combinarlo con, con lechugas, que se pueden combinar perfectamente, y, y simplemente, vais a resolver la alimentación familiar con eso? No. ¿Vais a tener que seguir comprando? Sí. Eh, ¿Estamos hablando de autarquía? No. Pero estamos hablando de recuperar esa conexión con la naturaleza y de recuperar, en la línea de lo que tú decías, Pau que necesitamos aprender a que una parte de nuestra vida la sepamos resolver nosotras mismas. No podemos estar siempre dependiendo ni del exterior ni de las multinacionales. Eh, estos días yo ponía un ejemplo que me interpeló a mí también personalmente. Eh, no teníamos mascarillas porque se, se importaban de China. España, Cataluña no producen mascarillas. Pero ¿quién sabía hacer mascarillas de nosotros? Seguramente solo las mujeres, porque los hombres ya no sabemos ni coser. Eh, tenemos que recuperar habilidades, tenemos que recuperar saber hacer cosas eh, y cosas que tengan que ver con cuidarnos y, y, y, y, y, y que favorezcan la sostenibilidad de la vida. Por eso me, gusta, me gustaría mucho que... Incitar sobre todo a, a los cuerpos más jóvenes, que son los que tienen la fuerza física, de que vuelvan al mundo rural, de que busquen esos espacios comunitarios donde se pueden desarrollar, donde eh, tienen esas capacidades aún por, por creer, eh, por, por, por vivir. Me gustaría mucho ser presidente del gobierno, porque si fuera presidente del gobierno... Pondría, Adelante, te votaríamos algunos, quizás. Como me explica mi amiga Patricia, pondría agricultura como asignatura obligatoria desde en todos los cursos. Eh, me explico, necesitamos volver a recuperar habilidades y no tener miedo, por lo tanto, eh, en las futuras crisis de esas vulnerabilidades, porque en el fondo somos individuos y sociedades vulnerables. Eh, Gustavo, yo creo que podríamos seguir eh, un largo rato, pero Llevamos ya casi 40 minutos de diálogo, de conversación. ¿Estará la gente aburridísima ya? <ríe> Al menos nosotros aburridos no lo estamos. Bueno. En Cristianismo y Justicia has publicado varias cosas. Hace nueve años publicaste un cuadernillo que se llama La agroindustria bajo sospecha. Si alguien quiere un análisis un poquito más a fondo, más detallado de algunas de las causas que hablábamos, pues lo puede encontrar allí. También, eh, más recientemente, un una colección como de textos más poéticos tuyos, Avalancha de Paz, pero no sé, yo te invitaría si quieres terminar este rato con algún fragmento de tu último libro, Huertos de Libertad, para, para sí, disfrutar sí, un poco sí. también. Sí. Siempre digo que me gusta hacer conferencias y hablar eh, para que al final tenga los 30 segundos de lo que más me gusta que es recitar. Eh, y, y estoy obligado a estar al día de lo que pasa en la agricultura para poder tener una excusa y poder recitar alguna cosa. Es broma. Eh, justamente quiero recitar un texto muy cortito que aparece en el libro, pero que además también aparece en vuestro cuaderno de Avalancha de Paz y que dice Hay quien defiende seguir caminando hacia adelante, hacia el precipicio. Hay quien defiende caminar hacia atrás, hacia las cavernas, pero hay quien defiende caminar en círculo para caminar así, Indefinidamente. Gustavo, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos y todas que nos habéis acompañado desde la península, desde Latinoamérica y también otros lugares del mundo en este contexto en el que vivimos, que paradójicamente la tecnología nos acerca tanto y sin embargo tenemos que reivindicar y necesitamos volver a lo rural, volver a lo corporal, volver a lo cercano, volver a la comunidad. Y volver, quizá no tanto yendo hacia adelante o añorando el pasado yendo hacia atrás, sino con esta experiencia de que formamos parte de este círculo de la vida que nos sostiene. Gustavo, muchísimas gracias y la semana que viene tenemos otro diálogo excepcional para todos vosotros y vosotras, como siempre los jueves a las siete de la tarde. Gustavo, gracias. A vosotras, buenas tardes. Adiós.